Pensaban que era yo, no, yo no soy el mejor jugador de Street Fighter. O pensaban que era el Ciclón, no tampoco, tampoco mijo yo pensé que era, me mostro, Donato Mr. Steven. ¿Quiénes son los mejores jugadores ¿Sí saber del eso? Battle Royale para Android? Ello se ha convertido en uno de los juegos móviles con mayor nivel de competencia. Conoce a algunos de los expertos y escucha sus consejos. Free Fire, el gran éxito de Garena se convirtió en los últimos años en todo un fenómeno de masas para Latinoamérica y partes de Asia. El juego es quizá el mayor exponente del Battle Royale en móviles en esta región y todo esto se acompaña de una activa comunidad competitiva donde ya hay muchos destacados. ¿Quiénes son los mejores jugadores y qué aconsejan en común cerrar interrogación ser uno de los mejores jugadores de Free Fire? No es nada fácil, sobre todo porque se trata de un videojuego con una amplia base de usuarios en la que se esconden muchos talentos. Sin embargo, es mucho más difícil obtener un cierto nivel de prestigio y mantenerlo por un tiempo considerable. Esto último es lo que han logrado algunos de los profesionales de los que te contaremos a continuación, quienes han destacado en los últimos años por su habilidad y destreza en Free fire así como en su sentido de estrategia. Conoce aquí qué dicen ellos mismos sobre cómo sobresalir en el título. Punto puedes ver. Free fire. La agenda semanal del 23 al 29 de marzo viene con la Torre del Rey y la Esquínola a suyos mejores jugadores de Fire, Todos los competidores que mencionaremos se rigen bajo un estricto itinerario de entrenamiento para perfeccionar sus tácticas y mejorar constantemente en el juego. Vale mencionar que Free Fire es bastante complejo en sus dinámicas, ya que, como todo Battle Royale, exige de buen posicionamiento, gran gestión de inventario y una notable habilidad para apuntar y disparar. Punto uno de los jugadores más destacados del momento es Sultan Proslo, un joven de Indonesia que además es creador de contenido en Youtube y ya cuenta con hasta 15 millones de suscriptores. En los últimos meses, Proslo ha sido considerado como el mejor jugador de Free Fire del mundo. Punto otro reconocido jugador es His, también conocido como Gigar Patel, Oriun. De la India. Él también cuenta con una importante base de suscriptores en YouTube, los cuales obtuvo en poco tiempo. Además, lidera el gremio de jugadores BOSS. Otros competidores destacan en conjunto, y aquí es importante mencionar a Ritiki Hass, del clan TSG. Ambos cuentan con un gran desenvolvimiento como Carriers y sorprenden a muchos por su trabajo en equipo. Así como ellos, Raistar y SK Sabir Boss son otro de los dúos más famosos del videojuego. Ambos han ganado torneos recientemente y siempre sorprenden con sus estrategias conjuntas. Todos los jugadores mencionados han confesado en alguna ocasión que se exigen duramente para mejorar en el juego. En su mayoría coinciden que los aspectos más importantes de Free Fire son la configuración de controles, los personajes y los ítems equipados.